en este video vamos a ver cómo habilitar nuestra cuenta For Educators de Wakelet. El primer paso es buscar en Google Wakelet y después seleccionar la opción For Educators. Dentro de esta sección vamos a seleccionar la opción Sign Up For Free. Aquí vamos a dar la selección de Continue With Google y vamos a seleccionar nuestra cuenta o en caso de que no esté activa, hay que poner nuestros datos de la cuenta del TEC. En la siguiente sección nos pide nombre, nuevamente correo del TEC y fecha de nacimiento y checar los términos de privacidad. Y damos clic en crear nuestra cuenta. Y listo, estamos con nuestra selección de Waylet para educadores y nos permite iniciar con Get Started. Nos pide que generemos un usuario, nos indica si está disponible o no nuestro usuario y le damos clic en Next. Después nos pregunta qué es lo que mejor nos describe. Vamos a seleccionar Educator y especificamos el nivel educativo. Y damos clic en Next. Vamos a seleccionar cómo conocimos sobre la aplicación Y damos clic en Done. Y a partir de aquí ya podemos empezar a generar nuestras nuevas colecciones.